Economía de bolsillo. Economía de bolsillo. Promediando la semana, le damos una vuelta más al análisis de la política y la economía en la radio de la Universidad. Un programa impulsado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER. Tu lugar se escucha. Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Economía de Bolsillo El programa impulsado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER Saludo a mis compañeros y compañeras de equipo en otra emisión Desde casa en el marco del distanciamiento social por la pandemia Buenas noches, Ignacio Truco ¿Qué tal, Cecilia? Muy buenas noches. Muy contento de estar otra vez en Economía de bolsillo, otro jueves. Eh, y bueno, un saludo grande a todos los compañeros y compañeras que están en la mesa. Como los jueves está también con nosotros Claudio Coronel. La gente, buenas noches. ¿Cómo están? Sí, yo estoy en una mesa, no en la misma... <risa> <risa> que en mesa. Y afortunadamente se suma otra vez... ...a esta mesa o a este encuentro virtual en el Éter... ...Nadia Flores, otra muchacha para este equipo. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, está Nadia. Bien. Bueno, nos metemos ya con los primeros temas del programa... ...en esta semana. Justamente a comienzos de esta semana se publicó... ...el estimador mensual de actividad económica... ...con una caída interanual para el mes de marzo del 26... 4%. Esto introdujo dudas acerca del costo económico de la cuarentena Sin embargo, la interpretación de este dato no es unívoca La información publicada la semana pasada sobre el índice de producción industrial ...podría ofrecer pistas para matizar esta idea y analizar críticamente la economía de la Argentina en tiempos de pandemia ¿Cómo estás analizando esto, Ignacio? Sí, Cecilia, sí, sí. la verdad es que es, es interesante el caso porque recordemos que la Argentina venía en una crisis importante, una crisis particularmente de deuda, que es muy importante tener en cuenta el contexto. Vamos a ver por qué, pero recordemos que la Argentina estaba entrando en el 2020 en una renegociación de la deuda, básicamente porque el saldo comercial no alcanzaba para pagar los intereses de deuda y las amortizaciones de capital. Por lo tanto, obligaba a la Argentina a recortar consumo y por lo tanto actividad económica a fin de mejorar ese saldo exportable. No tanto por el aumento de las exportaciones como por, el aumento, por la caída de las importaciones. ¿no? Esa es un poco la, la, la, la mecánica de las crisis de deuda en general y la Argentina ha vivido digamos, por lo menos tres grandes crisis de deuda, la que se formó, digamos, en los 70 con el gobierno militar, que explotó, digamos, en, en, el, en el gobierno de Alfonsín, la que se formó en los 90 y explotó en el gobierno de De la Rúa, y la que, la que se formó muy rápidamente y explotó en el mismo gobierno de Mauricio Macri en el 2018 y que se extendió hasta el 2020, ¿no? hasta, hasta, por lo menos hasta ahora. En ese contexto nos teníamos una caída de la actividad económica en los primeros meses, tanto en enero como en febrero venía mal el índice de actividad económica, no venía recuperando, no mostraba un signo de recuperación, incluso en, en cadenas productivas con fortaleza relativa, en el caso argentina, como son las digamos, agricultura y ganadería, Pero esta semana se conoció el dato de que la caída en el índice de actividad económica, en el estimador mensual de actividad económica, se cayó interanualmente de, de abril a abril, del 2020 al 2019, un 26,4%. Algo que en principio no se estaría viendo en otros países de la región. Y una caída intermensual de eh, 17,5%. Es una caída muy, muy, abruz, muy brusca en, en abril, eh, que ya que continúa y profundiza la caída de marzo, que también había sido muy importante. O sea, la pregunta que aparece ahí es, che, la cuarentena nos llevó a esta caída extraordinaria, y en rigor, digamos, creo que distinguir dos aspectos en esto. En primer lugar, hay evidencia internacional y tiene sentido el hecho de que no necesariamente es la cuarentena lo que reduce drásticamente el nivel de consumo, sino que es la, la misma presencia de la pandemia, ¿no? el, el miedo generalizado a este virus que anda dando vuelta, que hace que todo el mundo se guarde eh, y que deje de consumir, deja de consumir cada actividad económica. Eh, incluso hay algunos estudios. Eh, el economista digamos, eh, Manuel Álvarez y mencionó uno en radio. Yo lo busqué, no lo, me lo pude encontrar. Eh, eh, encontré algunas notas periodísticas que hablan de que de un, de un estudio que se hizo en, entre Dinamarca eh, y, y, y Suecia, eh, la famosa Suecia, digamos, ¿no? de, de su estrategia de sin cuarentena, y eh, donde un país eh, Suecia, digamos, no, no tuvo una cuarentena muy estricta, Dinamarca sí, y el consumo cayó un 29% en Dinamarca y un 25% en Suecia. O sea, no hay una diferencia significativa en, en lo que respecta a la caída del consumo por la estrategia, por la, por la, por la cuarentena, pero sí un poco, digamos, por la, de la presencia de, un, de una pandemia como la del coronavirus. A todo esto, si uno se mete a ver qué cosas caen en, la, en el indicador, hay algunos rubros o notas que tienen un impacto mayor. Por ejemplo, hoteles y restaurantes caen un 80%. ¿no? Naturalmente, pues la gente no va a consumir hoteles y restaurantes en el contexto de la pandemia. Y hay otro punto muy importante que es el de la construcción. La construcción cae un 86,4%. Y ahí hay que tomar nota de esto y algo que ya veníamos indicando en, otros, en otras salidas, es que esta es una, una recesión que no solamente es, es una recesión provocada, sino que además direccionada por el Estado. Es decir, dejen de, de, en este caso a través de la cuarentena, pero incluso viéndolo en una perspectiva más amplia, ya con la sola presencia de la pandemia, se produce una caída muy fuerte del consumo, eh, de modo tal de que no, se, no estamos... en comparando con una situación de crisis convencional del capitalismo en donde, qué sé yo, se rompe una burbuja, hay pérdidas de riqueza, hay miedo, pánico bancario, salida de depósitos, cosas así, y cae de la actividad económica y tenemos un desplome del, del 8 al 15 vamos. Sino que hay una, un detenimiento deliberado de la producción, lo que supone que hay unas altas probabilidades de recomponerse en el futuro cercano. ¿no? Rápidamente es muy probable que vos te, vos te puedas recomponer en el futuro cercano. Pero claro, el tema es que en ese detenimiento abrupto que sufre una economía en función de, lo que, de la presencia de la, de la pandemia, uno debería preguntarse, che, ¿y si se producen costos de largo plazo? Es decir, si hay daños que van a perdurar más allá de la emergencia, digamos, de la, de la intensidad actual, ¿qué cosas pueden por decir de una manera, perderse en este proceso. Una de las cosas que puede perderse son vidas, digamos, ¿no? O sea, vidas en el sentido de, de que las personas, vamos, pueden, pueden básicamente quedar afuera del sistema. Y para eso lo que es indispensable es garantizar la eh, provisión de bienes y servicios esenciales. Básicamente comida, y vivienda, servicios de aguas y luz, que fueron los que de alguna manera se pusieron en marcha rápidamente en el desarrollo de la pandemia. Y si conectamos el dato de que cayó un 86,4% de la construcción, que es un sector donde se emplea una parte importante de la población de menores ingresos del país, y al mismo tiempo vemos, como nos refleja el índice de producción industrial, que durante el mes de marzo y abril los sectores alimentarios aumentaron su producción, Quiere decir que Argentina no dejó de comer, o sea, en, en general no dejó de comer. Aumentamos nuestros niveles de producción en prácticamente todos los rubros alimentarios. Fundamentalmente harinas, hierbas, aceites y bebidas alcohólicas, no así las bebidas no alcohólicas. Es decir que Argentina no dejó de comer. No, ¿no? El, de algún modo ese riesgo de convertir una crisis eh, digamos, recesiva, en una crisis alimentaria no ocurrió. Pero lo que sí parece estar ocurriendo, y es un poco lo que uno podría llamar a la atención a futuro, es que haya mortandad de empresas. Y eso también es muy grave. Y eso se conecta, y disculpen que me repita con lo que comentábamos la vez pasada, de que Argentina tiene una política de gasto extremadamente moderada, gastando un 40% de lo que gasta Brasil gastando apenas un 28% de lo que gasta Perú y apenas un 48% de lo que gasta Chile. Estoy hablando de economías con gobiernos, digamos, de derecha, podríamos decirlo, digamos, si tenemos que clasificarlo de manera rápida y burda, probablemente. En todo caso, uno podría preguntarse por qué no hay un programa de gasto más, más intenso que evite la enorme mortandad de empresas que están ocurriendo. Y es posible que el arreglo de la deuda tenga que ver. De modo tal de que uno podría decir, bueno, tengamos paciencia que se arregle el problema de la deuda y ver de ahí, a partir de ahí cuál es la estrategia económica del gobierno de Fernández. Pero bueno, está todo por verse, de modo tal de que no hay que perder de vista todas estas dimensiones y aspectos de la crisis económica en tiempo de pandemia. Muchas gracias, Ignacio. Muy claro e interesante el análisis. Seguimos ahora con Nadia. Justamente en el contexto de negociación de la deuda, de mayores controles cambiarios y una fuerte recesión, los datos de las cuentas internacionales del primer trimestre de este año arrojaron una mejora en los ingresos y egresos de dólares. Estos datos fueron publicados este martes por el INDEC. ¿Qué más nos cuentan sobre la situación externa del país, Nadia? Así es, Ceci, eh, el martes en INDEC publicó eh, este informe técnico, lo realiza trimestralmente, donde se puede observar la evolución de las cuentas internacionales en el, lo que respecta al primer trimestre del año, ¿no? Como bien dijiste, en un contexto de negociación de la deuda y en un contexto de restricciones, y a su vez en un contexto de recesión, los datos que arrojaron en primera instancia como perspectiva general fue eh, una mejora en los ingresos y egresos, no de dólares. Sí, pero bueno, vamos a observar cómo se dan eh, esta, estos datos positivos, ¿no? entre comillas. Cuando observamos la cuenta corriente, el déficit que se observa es de 444 millones de dólares. Esto significa una mejora en relación al mismo periodo, digamos, de 2019, de aproximadamente el 87%. Es, es un dato, digamos, importante porque bueno es una mejora del déficit un déficit pero sin embargo este déficit disminuye en gran proporción con el con respecto al año anterior específicamente cuando vemos cómo se da esta mejora en los datos observamos que en, en la balanza comercial digamos se observa un superávit de, 2.913 millones de dólares. Si vamos al balance de bienes, en el balance de bienes justamente lo que refleja a las exportaciones e importaciones, se observa también un superávit de 3.774 millones de dólares, es decir, un, un aumento, digamos, de este superávit de aproximadamente un 48% con respecto al mismo periodo de 2019. ¿Esto qué quiere decir? Por supuesto es que las exportaciones superaron a las importaciones. Ahora bien, a pesar de que se da esta mejora, si nosotros observamos qué sucede individualmente con las exportaciones e importaciones, se ve una caída, ¿no? Eh, es decir, este superávit viene impulsado más que nada por el desplome de las importaciones, porque las importaciones se desploman en un 19% y en cuanto a las exportaciones también caen en un 7%. Por lo tanto, eh, este superávit viene impulsado por la crisis interna que se da en el país, y no necesariamente por un crecimiento o una mejora de las exportaciones. Cuando nos vemos cuáles fueron, digamos, eh, que impulsaron a este superávit, bueno, se ve un, un superávit, digamos, en lo que respecta a las manufacturas de origen agropecuario y a los productos primarios. En cambio, por ejemplo, los productos manu manufactureros de origen industrial presentan, obviamente, saldos negativos de, eh, los principales destinos. ¿Cuáles son nuestros principales destinos de las exportaciones? Bueno, Brasil, Chile, Estados Unidos y China, como vemos y como vemos. se ha venido observando en, en, pleno pa, en plena pandemia, ¿no? Eh, los países han, han presentado más que nada eh, Brasil y Estados Unidos, han presentado grandes caídas en su crecimiento. A su vez, bueno, las los principales países de los cuales importa: Brasil, China, Estados Unidos y Paraguay. Se espera que esta situación se siga profundizando, digamos, en, a lo largo del año, a raíz justamente de, de esta pandemia. Cuando observamos en, específicamente la cuenta de servicios, se visualiza un saldo negativo de un déficit de 862 millones de dólares. Sin embargo, este déficit implica una mejora con respecto al año anterior del 52%, donde principalmente este déficit viene impulsado a partir del turismo, que se observa en, en la cuenta de turismo, digamos, un déficit de 428 millones de dólares, es decir, la mitad. Es, es muy importante, digamos, todo lo que, lo que ocurre con este sector. Igualmente así todo se si ha habido una disminución, digamos, de lo que es eh, tanto turistas extranjeros que vienen al país como turistas residentes que van hacia el extranjero. En lo que respecta a la cuenta de ingresos primarios, donde, podríamos ver, donde podemos ver reflejado la, las distintas rentas, en este caso se presenta un, un déficit de 3.671 millones de dólares. Sin embargo, este déficit, este número, implica una mejora con, en términos interanuales, eh, más que nada impulsado por un, una gran disminución que se da en los giros eh, de utilidades y dividendos. Cuando observamos la composición de esta cuenta, el 89% por supuesto corresponde a intereses de deuda pública y privada. Por eso en este punto hay que estar atento a qué va a suceder con la negociación de la deuda, porque si en todo caso se produce un, una, un acuerdo eh, esto implica ¿no? una quita una de capitales y a su vez también una, un periodo perdón, de gracia sobre los intereses de esta deuda, entonces va a repercutir en esta cuenta. Pero también si no hay arreglo, también implica que, que, que haya un impacto en esta cuenta debido a que no, no serían los pagos. Lo que en, en la cuenta financiera lo que refleja es un ingreso digamos, de capitales que desde, desde este lugar se cubrió la necesidad del endeudamiento que es generado por la cuenta corriente, que se estimó que era de 419 millones de dólares, presentó una caída respecto del, 80, respecto del año anterior del 88%. Ahora bien, cuando observamos, bueno, todos estos números ¿no? reflejan una mejora con respecto a los que se presentaban en el año 2019. Esta mejora, como bien dijimos, viene impulsada por la, por la recesión y por la crisis a través de la caída de las informaciones. Cuando vemos cuál es la nuestra situación, respecto a, a la inversión internacional, ¿no? La posición de Argentina en la inversión internacional, vemos que Argentina tiene una posición acreedora, es decir, eh, nuestros residentes poseen más dólares que los que en verdad Argentina debe. Esto qué significa que estos dólares están por el país y por eso nuestra situación, o sea, a pesar de tener una gran deuda, digamos, tenemos situación acreedora por este motivo. Con respecto a la deuda externa, digamos, la deuda externa también presentó una leve caída con respecto al año 2019, pero sin embargo, como sabemos, sigue presentando ele elevados digamos, números en este aspecto y por eso, bueno, debemos estar atentos a qué va a suceder por la negociación y sabemos bien lo importante que es el tema de la restricción externa para pensar en un futuro crecimiento. Sabemos que siempre Argentina tuvo los problemas, como también mencionaba Ignacio anteriormente, eh, tuvo siempre problemas con la restricción interna a la hora de crecer. Entonces, bueno, ante estos números estar atento a ver cómo sigue evolucionando el tema de la deuda. Muchas gracias, Nadia. Estamos en Economía de Bolsillo. Vamos a la primera tanda de esta noche y enseguida volvemos. Economía de Bolsillo en Twitter. Arroba FCECO UNER. Facebook. Facultad de Ciencias Económicas UNER. Instagram. Arroba FCECO.uner. Economía de Bolsillo en la radio de la universidad. Tu lugar se escucha.